Hola, qué tal, qué tal, cómo están mi gente, qué gusto me da saludarles y qué bueno que nos acompañan en este capítulo que tenemos de Un Podcast Más, con una invitada especial que no se la pueden perder, así que quédense con nosotros, esto es Un Podcast Más. gente, gracias por estar con nosotros en un podcast más y tenemos una invitada súper especial la conozco desde hace muchos años muchos, muchos, ay, se siente bien feo porque <risa> desde que ella era muy muy chiquita y la verdad que estoy muy contento este, de que nos acompañe en un podcast más, ella es Mariana Avitia, Mariana muchísimas gracias por no, aceptar gracias la invitación. No, gracias a ti Lacho por la invitación y muy contenta por estar aquí oye, mucho tiempo, fíjate yo pensé desde aquel... Yo me acuerdo de ti... Desde que ya andabas tirando con arco y todo ese rollo... Uh -huh. Pero antes de todo eso... Hay una parte de Mariana Vitia que, que fue construyendo cosas y... ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, pues... Mi niñez... La verdad es que... Yo la recuerdo... Pues muy bien, fue una niñez... Muy bonita, o sea, como... Pues... Yo creo que como todos, el, el cuando llovía y que te salías a, a mojar, te claro. digo, ahorita no ha llovido, ¿verdad? Pero, sí, pero eh, en ese entonces, pues sí, era era padre, o sea, el, el, el disfrutar a mi familia, a mis primos, este igual convivir con... Con amigas, este. Lo que sí es que obviamente no era como que todo calle, o sea, no, no me la vivía así prácticamente Ajá. siempre en la calle. Mis papás siempre nos inculcaron desde muy chiquitos el practicar un deporte, entonces desde los tres años estuve en clases de natación, okay. este, pues prácticamente para. Pues para obviamente aprender a nadar y que no, no este, ya de grandes, pues no, no, este, supiéramos el, el, el, el pues obviamente el nadar, ¿no? Y pues también porque mi papá, pues fue nadador y él quería que uno de los, de los, de tres, de los tres hijos que, que él tuvo, pues obviamente que, que nadáramos, ¿no? Eh, y pues siempre fue como que muy inculcado a, a pues a practicar un deporte o alguna pues alguna otra, este, algún otro talento, ¿no? O sea, de que arte o qué sé yo, pero pues siempre fue como más direccionado al, al deporte. ¿Y, ¿Y te gusta, por ejemplo, la cuestión de la nadada, te gustaba? Me gustaba, sí, o sea... Pero no pensabas en la natación como el deporte a practicar. No, o sea, lo practiqué muchos años, te digo, desde muy chiquita eh, me metieron a nadar igual a mis hermanos, o sea, desde muy, muy chiquitos para que aprendiéramos pero o sea así conforme fui creciendo y seguía en clases de natación y sí llegaron a o sea como que entrenadores este sí llegaron como que a decirle a mis papás de que pues que sí era buena pero que todo dependía de mí y de que si sí, yo quería competir porque si sí, yo recuerdo eh, pues, hace muchos años que ellos me dijeron de que oye quieres competir de que natación y yo no o sea la verdad es que no me llenaba no te llamaba la no, no me llamaba la atención sí me gustaba pues como hobby pero nunca así como para yo este, estar en competencias, no, no me, lo, no me imaginaba. Okay. Después de eso, eh, entré a patines de velocidad, patinaje de velocidad. ¿Neta? Ajá, estuve muy poquito tiempo, estuve como unos seis meses, pero todo esto debido a que mi hermano empieza en el tiro con arco. Okay. Eh, mi hermano mayor Santiago, él inició ahí en el, en el parque Niños Héroes, y pues yo lo veía, o sea, yo decía, pero ¿qué hacen en tiro con arco? O sea, yo la verdad no me pasaba por la mente que era el tiro con arco. O sea, claro. yo me imaginaba todo menos arco y flecha, o sea, no, no, no sabía. Y yo decía, ay no, qué aburrido. O sea, la uh -huh. verdad no me no me interesó en ese momento que mi hermano empezó a, a practicar ese deporte. Y pues igual lo mismo, y que mis papás, bueno, ¿qué quieres hacer? No sé qué. Y yo vi a unos patinando y dije, ay, yo también quiero patinar. Entonces, igual, empecé un patinaje. Eh, te digo, estuve muy poquito tiempo. Fui a, a competir, pero ahí competencias estatal. La verdad, no me gustó. O sea, se, es, sí es obviamente también mucha adrenalina, pero pues sí era mucho el temor de que caerme, este, rasparme horrible, claro. eh, que te empujen. O sea, sí es, es, es un deporte muy... muy es rudo. Muy, ajá, muy fuerte. Entonces pues igual no, no quise seguir, este, bueno, yo ya estaba como que pensando en que es, quiero o no quiero y justo fue en el, en el Inter de que a mi hermano, eh, mi hermano más bien queda seleccionado para ir a, a su primera Olimpiada Nacional, en ese entonces Olimpiada Nacional ahora se llama Nacionales Conade y, y pues fuimos a verlo en, en Querétaro, fue la competencia y fuimos a, a verlo y pues a partir de ahí yo supe que era el tiro con arco, o sea, porque bueno, mi hermano ya había estado entrenando y todo eso, pero nunca me paraba como que, ay, voy a verlo entrenar, ¿no? Este, pero en esa competencia yo supe que era el tiro con arco y fue un, yo quiero practicar esto, o sea, yo, yo quiero tirar también. O sea, me llamó mucho la atención que habían demasiados arqueros tirando cierta distancia y prácticamente fue como amor a primera vista. Pero tuviste que pasar como que era previo, hiciste sí, sí la probadita de que deja de ver qué está haciendo mi carnal, ¿no? O sea, sí, o sea, fue como justo, justo cuando yo les dije a mis papás yo quiero practicar y fue en esa competencia mis papás de que Oye, pero te acabo de comprar los patines, o sea, porque pues eh, necesitabas sí. patines profesionales. Sí, como papá se siente feo. Ah, <risa> Dice, oye, te acabo de comprar los patines, ¿cómo ves si mejor pruebas con tus patines nuevos? Y yo, es que yo ya no quiero patines, o sea, yo ya, o sea, no. Bueno, le dije, bueno, está bien. Y, y empecé a combinar los dos deportes, patines y tiro con arco. Hasta que llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Ya patines, yo ya no quiero, yo quiero seguir, en, o sea, yo ya quiero estar en tiro con arco. Y yo pues, bueno, o sea, en no. ese entonces, pues sí. sí fue un gasto muy fuerte, este, por los patines y, pues, que la niña ya no quería patinar, ahora quería estar en tiro con arco. Eh, dijeron, bueno, pues lo que, lo que a ti te guste más, este, y pues inicié en, en tiro con arco en el 2002 como en julio más o menos, okay. este inicié ya ahora sí en tiro con arco. oficialmente a practicar tiro con arco. Fue al principio, claro, muy tedioso, este, no es como todo, o sea, de que no obviamente no llegué, ya voy a tirar, pues no. Eh, necesitaba obviamente eh, tener, más bien, me, me enseñaron a, la técnica, o sea, con con ligas, este, con ligas obviamente especial para, sí, sí. para que, que se pueda hacer la técnica. Fue yo creo que como un mes así, con pura liga. Yo la verdad soy una persona un poco desesperada, entonces estuve ahí desde chiquita y como que practicando mi paciencia. Sí me, sí me aburría, o sea, porque pues era todo no muy... Era como que estar estirando. Y sí, era, eso. era algo muy... pues pues, ¿cómo se dice? este Muy repetitivo. Y pues sí, la verdad es que me estaba aburriendo hasta que ya por fin me dijeron, bueno, ya, este ahora sigue liga, pero con arco. O sea, y ahora agregamos el arco. Y ya como que era, pues, muy emocionante para mí porque cada vez iban agregándole más cosas y eso para mí era como muy, pues, muy emocionante el que, pues, este... O sea, Había logrado avanzar. Ajá, exacto. Entonces, hasta que ya por fin me dijeron, bueno... Y ahora sí vas a tirar. Y entonces ahí fue eh, la emoción más grande del, el, el tener la sensación del disparo. Y prácticamente, o sea, cuando, cuando tiré mi primera flecha, pues fue el definitivo de que yo quiero seguir en este deporte. O sea, Pero porque, ¿no tenías miedo de, de que de repente, oye, si la mando para arriba? Y si la no, mando... obviamente no, porque pues, pues no. O sea, nunca pensé en eso. Y aparte, porque pues son dist distancias muy, muy pequeñas, o sea, 5 ah, metros. Corto, o más sea. En ajá. Bueno, 5 este... metros para mí es mucho. No creo que yo pueda <risas> atinar como quiera. Pero... Ok, no, bueno, sí, es muy cortita la distancia. Y pues no, obviamente no, no vuelas ninguna flecha de esa distancia. Pero pero sí, o sea, con cinco metros para mí fue suficiente para, para decidir que yo quería seguir practicando el tiro con arco. ¿En algún momento, porque a la edad que tenías, como que era... Todos hemos pasado por esa edad uh -huh. y, y, y eres voluble. Sí. Digo, pasó lo de los patines, pudo haber pasado con el arco también. ¿No te pasó en algún momento alguna situación, una experiencia que digas, ah, ya sabes que ya, el arco ya no, porque. No. No, y Así estabas, te enamoraste al 100 del arco. Estaba súper decidida, ajá, muy decidida y pues sorprendente porque, como dices tú, estaba muy chiquita, o sea. En ese entonces tenía siete años, estaba por, a meses de cumplir los, los ocho, este, pero también, o sea, entré en julio y en diciembre tuve mi primera competencia. Fue bajo techo, indoor, a nueve metros, y también ahí fue como que lo más emocionante porque pues, era cada vez probarme de que sí, de verdad me gustaba, y después de esa competencia fue un nacional de indoor, o sea... Fueron competencias muy seguidas en las que yo me emocionaba cada vez que pues que competía. O sea, que cada vez me, me, me gustaba más lo que estaba haciendo. este Yo creo que eso fue lo que me mantuvo de que me siguiera gustando el tiro con arco. No, y la adrenalina seguramente de, de, de, de estarte preparando, de hacer tu técnica y luego ver que no, no, no siempre a lo mejor ponerla en el centro. Ajá. Pero que pega cerca y ese tipo de cosas. ¿no? Sí, o sea, sí, claro, o sea, del que sabía que, que a lo mejor tenía que mejorar mi técnica y que, que estaba cerca de darle al 10, como que eso mismo era como un reto para mí de, de querer seguir adelante. A los 7, 8 años. Sí. O sea, tú pensabas así a los 7, 8 años. Sí, claro que también había momentos en los que no me iba bien que a veces, este no sé, hacía errores pues muy comunes, pero, pero simplemente no me daba cuenta. O sea, sí me entraba de que, ay, oye, hiciste esto, ay, sí, es que, no sé, como que el miedo, el, claro. el típico, ¿no? Pero, pero pues eran cositas, detallitos mínimos que pues se podían mejorar. Este, pero sí, la verdad es que, que eran, pues sí, como dices tú, pues muy chiquita pensando, pues... Como de... adulto, Ajá. como adulto, tomando decisiones como adulto, sí lo que creo no es común, bueno, una vez me dijo un amigo, tengo que quitar esa frase, porque un, una vez me dijo un amigo, no, tú no eres común, me dice, <risa> todos los demás hacemos lo mismo, bueno, pero yo creo que era una edad, estabas muy pequeña todavía, sí. para esa toma de decisiones, para tener esa firmeza. O sea, eso habla mucho de ti. Sí, o sea, sí, la verdad que sí ha sido muy sorprendente lo que pues, sí, lo que he hecho desde muy, muy chiquita, eh, de todas las competencias a, la, a las que he asistido, tanto como estatales, nacionales e internacionales, y pues obviamente cada una de las competencias me han marcado muchísimo como, como persona. No me extrañé de ti. Te conozco desde hace muchos años, tengo la, la fortuna de, de conocerte y, y, y de haber vivido cosas, no contigo, sino a, a la distancia como como como reportero uh -huh. en, en los Juegos Olímpicos, donde también eras muy chiquita y, y, y competías contra gente de 6, 7, 8, 9, 10 años más grande que tú o más. Sí, claro. Y estabas muy chiquita. Sí. O sea, ¿cómo fue esa transición de convertirte en, en la niña que estaba tomando decisiones para ver qué es lo que le gustaba? Llegas a estos torneos indoor o todo este tipo de ¿Se dice torneo? Sí. Sí. Bueno, uh -huh. Torneos indoor, porque luego uno dice cada soncena. <risa> estos indoor y todo ese rollo. Y, y para cuando acordamos, ¿estás en Juegos Olímpicos? Sí. Eh, sí. Sí fue, digámoslo así como un cambio muy, muy ¿Radical? Este, radical, porque de estar acostumbrada a estar yendo a las Olimpiadas Nacionales, de ser multimedallista, de para Nuevo León, todo eso, o sea, claro que en ese Inter, yo todavía seguía compitiendo en Olimpiada Nacional, tenía 13 años cuando entré a mi primer eh, selectivo nacional, que claro que... Eh, pues fue como para mis entrenadores, porque bueno, es, estaba mi entrenador el que me inició, José Almanza, y en el que en ese entonces estaba, pues, eh, pues que me, que me llevaba, o sea, mm, sí, el que el que siguió entrenándome, por así decirlo, eh, que era que, que fue Chancén, eh, claro que fue como un reto también para ellos de que bueno, pues vamos a ver qué pasa. O a ver sea, trae la niña. a ver qué. O sea, era más que nada, eh, pues era una prueba. O sea, que ellos más chanceen como que no tenía tanta la seguridad de que yo quedara dentro de, de Selección Nacional. Pero sí era como que, bueno, vamos a que, a que pruebe y, y que se vaya preparando para fu futuras, este, futuros años, ¿no? Próximos de selectivos. Entonces yo entro este a este eh, selectivo y pues... ...quedó dentro de las primeras ocho... ...que era el, el corte... ...para la siguiente fase... Okay. ...este... ...la siguiente fase ya nada más se... ...se... ...este... ...se hacía el corte a, lo, a las primeras cuatro... ...y yo quedo dentro de las primeras cuatro... ...entonces cada vez estaban así todos de que... ...¿cómo? ...o sea... ...no esperaban que una niña de 13 años... ...ya estuviera dentro de la... ...pues el de, la, de las preselección... Sí, pues, de la preselección... ...y ya ahora... ...este... ...selección nacional... Eh, y cuando a mí me dicen, pues, este, ya quedaste seleccionada, vas a ir a una Copa del Mundo en Corea, eh, pues obviamente para mí fue así como, tienes que irte al cenar, este, a concentrarte, el cenar es el Centro Nacional de Alto Rendimiento que está sí. en Ciudad de México, y pues sí, si era como que, o sea, literal, el estar pues en secundaria, eh, dejar a mi familia, irme a vivir, a, para ir a entrenar a otra ciudad, pues sí fue un golpe un poco duro para mí, este no era obviamente del todo madura, o sea, todavía es muy chiquita, no. y pues, o sea, pues sí fue muy duro para todos, o sea, pues obviamente para mi familia también, porque pues era, era dejar todo, o sea, dejar todo, pero todo iba... Eh, destinado a algo que era cumplir mi sueño, o sea, de querer ir a unos Juegos Olímpicos, este, porque bueno, hay una historia este, de años atrás cuando yo veo al, eh, a Juan René Serrano en, en sí. Atenas 2004, yo los veo y yo dije, guau, wow, hay tiro con arco en Juegos Olímpicos, o sea, yo me emocioné muchísimo y digo, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, yo también quiero estar en unos Juegos Olímpicos, y y bueno, ya, este, retomando lo que estaba diciendo, eh, el, el acercarse obviamente a, a mi sueño de querer irnos a los Juegos Olímpicos, porque estábamos ya prácticamente a un año de que fuera Beijing 2008. Claro. Eh, yo eh, asisto a, a las Copas del Mundo, al Mundial, que, que bueno, en ese entonces la verdad es que México no era, pues no era un país muy, muy potente, o sea, apenas estaba medio creciendo y pues bueno en, este, también eh, tuve la oportunidad de ir a, a los juegos, Panam a juegos panamericanos en Río este, Río de Janeiro 2007 wow. igual o sea quedamos en cuarto lugar pero eh, por equipos este, yo la verdad muy pues muy inexperta o sea porque pues eran mis primeras competencias internacionales y pues muy temerosa este eh, sí o sea tiros disparos este puntuaciones muy malas la, la realidad. Eh, pero todo eso yo creo que me sirvió como para experimentar de lo que venía después. este, Al año siguiente, que ya era año olímpico, pues obviamente ya sabía lo que iba. O sea, que quería ir a, a unos Juegos Olímpicos. A veces dicen que cuando ya probaste lo malo, todo lo demás es para bien. Exacto entonces sí. se aprende yo siempre he dicho de lo malo se aprende uh -huh. la gente le corre a lo malo pero de lo malo se aprende así es pero lo que yo sigo impactado y yo creo que en toda mi vida jamás se me va a quitar es que todo esto que me estás platicando tú seguías siendo muy chiquita ya <risa> sí. lo he dicho como 200 veces pero es increíble tú seguías siendo muy chiquita y empezabas cada vez a manejar más cosas no ¿sientes que en algún momento eh, truncaste un poquito tu ¿Cómo se puede decir? ¿Tu niñez? este, El tema de, digo, oh, no sé si te gustaba o no, pero malamente siempre reflejamos mujeres. a ah, pues, jugar con muñecas. No sé si el jugar con muñecas o el jugar con tus amiguitas o, y, o que ibas con tus amiguitas tantito, pero, hey, ya vamos a entrenar. Sí, siempre pasaba. O sea, también mis papás siempre nos inculcaron en, en el que, oye, estás practicando un deporte era no faltar ni a la escuela ni al deporte, o sea, aunque estuviera lloviendo, este, eh, cayéndose todo Monterrey, eh, nosotros estábamos ahí, aunque Hijo, estuviera, ojalá, ojalá pronto. <ríe> aunque estuviéramos a cero grados, menos uno, menos dos, lo que sea, siempre estábamos o en la escuela o en el entrenamiento, que prácticamente yeah. éramos los únicos ahí sentados, pero siempre como que nos inculcaron eso a nunca faltar a, a, pues ahora sí que este, a cumplir con sí, la responsabilidad. Una Ajá, exacto, cumplir con la responsabilidad que tú querías. O sea, entonces eh, pues sí, o sea, la verdad es que cuando, pues, cuando yo inicié, pues tenía siete años, pues empezaba el tema de que las novelas, de que. ¿Veías novelas? Sí, pues novela en ese bellas? entonces estaba creo que Amigos por siempre y cómplices de rescate De de, de, como de niños de, Ajá, de los de niños, sí. sí Entonces era el tema de que pues a las cuatro empezaban Y pues yo no las podía ver porque tenía que irme a entrenar O sea, claro. había días que a lo mejor sí, sí, sí las veía Pero porque, o porque no hubo entrenamiento, pero era rara vez Pero sí me acuerdo mucho que iba así que a casa de una amiguita que que vivía enfrente de, de casa de mis papás, y, y de que era de que, pues es que ya me tengo que ir porque tengo que ir a entrenar, y de que ya no vayas, y yo no, es que si tengo que ir, o sea, como que no, ni modo, y cuando no iba a entrenar, yo sentía feo, y decía, es que es, no, no está bien, o sea, como que yo misma me... Claro. O sea, estoy perdiendo un día, o sea, estoy perdiendo un día de entrenamiento. Sí, y, cualquier otro diría, y créeme ay, que día. aún sigo teniendo ese pensamiento de que no fui a entrenar y es que, chin, ya perdí un día. O sea, este día, o sea, lo estoy perdiendo y alguien está haciendo mejor que yo, o sea, alguien Exacto. está entrenando más y por no ir, y yo estoy perdiendo este, este entrenamiento. Mariana, antes de llegar al punto donde quiero llegar, porque siempre me encanta platicar esa parte a lo mejor tú no has vivido todas las veces que he hablado de ti, siempre <risa> ha sido muy bueno, porque okay. quedo, estoy súper sorprendido de, de, de, lo que logra, de lo que lograste y de lo que sigues logrando. Uh -huh. pero, pero, ¿alguna cuestión que te haya pasado esas cuestiones chistosas, diferentes, que hayas dicho, oh, me pasó esto, en aquellos momentos previo a cuando te estabas preparando, para, ya estando en Juegos Olímpicos, por alguna situación, he escuchado historias de, de muchos atletas de que, oye, perdí el uniforme, y yo, ¿Cómo pierdes un uniforme? Pues lo perdí. ¿Cómo lo perdiste? ¿Qué hiciste? No, pues ahora recupérale. Cosas así. ¿Algo, alguna situación extraña que te haya pasado por nervio, por la prisa, por lo que sea? ¿Alguna situación? No. Ay, soy bien aburrida. Eh, no, la verdad es que no me pasó nada. Creo. No me acuerdo. No, no me pasó nada. Pero... O sea, no fue chistoso, no fue así como... Este, a, alguna eh, ¿cómo se puede decir? o sea, sí, no no fue algo eh, de que, hay es que se me olvidó esto, lo otro, pero lo que sí quedó como muy, muy marcado este, fue que justo ya habíamos, ya yo ya había terminado mi participación en Juegos Olímpicos y me subí al camión este, y iba bien feliz de que, ay, qué padre que en octavo lugar y que no sé qué estaba muy contenta y me subí al camión y, y me senté y justo enfrente de mí estaba Park Young, es arquera coreana, este y es mi ídola o sea, sí. siempre o sea, siempre, yo la veía en las competencias y decía, wow, o sea, tira bien hermoso y así, entonces me ve y me dice, felicidades y yo, ¡Oh, me quedé así de que o sea, paralizada y yo de que, o sea, la verdad es que para mí fue el, o sea, la mejor felicitación de que, que ella me dijera felicidades porque, claro. pues, en la vida me iba a hablar, o sea, ni me topaba, yo creo, o sea, pero, pues, obviamente, vio mi participación y, como que se quedó sorprendida de que estaba muy chiquita y que había quedado en octavo lugar, y, y pues, obviamente, pues, me vio y me dijo eso, y, pues, para mí se quedó, o sea, se me quedó muy, muy marcado, y, y, y claro, que yo estaba súper emocionada de que me felicitó Parkson John y que no sé qué, o sea, eso sí quedó como muy marcado, y, pues, y ella ya no tira, o sea, ya se retiró, creo que se retiró antes de Londres. Uh -huh. este, Y pues, obviamente, para mí ella siempre va a ser este, mi ídola. Este, ha tenido muchos, este, muchas medallas olímpicas y eh, siempre, este, bueno, había visto muchos videos de ella y todo eso y... y justo cuando competía también, me encantaba verla tirar, y pues sí, eso para mí marcó muchísimo. Sí. Mariana, eh, antes de despedirnos, uh -huh. hay una etapa muy importante en tu vida también, es la, la, la parte familiar. Claro. ¿no? Si bien es cierto, eh, este este podcast es dedicado 100% a ti, pero, pero, este pues, es un, eh, es un espacio que tú tienes que cubrir también como mamá, o sea, esa parte es padre. ¿Te gustaría que tu bebé un día dijera, yo voy a tirar con arco? <risa> claro, me encantaría, este, porque pues, es lo que he estado haciendo durante toda mi vida, o sea, practicar tiro con arco. Eh, cuando yo me enteré que estaba embarazada, bueno, más bien, todavía no sabía que estaba embarazada, yo estaba, estaba en un selectivo para Tokio, este... Ese era mi último selectivo y definitivo para saber si iba a estar dentro de selección. Lo tiré horrible, fatal. Eh, tenía, o sea, no sé qué estaba pasando por mi cabeza y lloraba de repente y luego tiraba súper mal, o sea, flechas mal, o sea, mal. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? O sea, a lo mejor y ya no soy buena, o sea, no, no sabía qué estaba pasando en, es, en ese momento. Ya después, o sea, yo platicando con mi psicólogo, pues ni modo, o sea, no pasa nada, este, ya sabes, este va a haber otra oportunidad, que oye, no, pues sí está bueno. <ríe> o sea, yo la verdad en ese momento es como que ya no quiero saber nada ahorita, este quiero tranquilizarme. Y así queda, este, así quedó y, y ya pasaron unos días y y pues yo decía, algo está raro aquí, o sea, <ríe> algo está pasando. Y le digo a mi esposo, Iván, este, oye, no sé, pero se me hace que estoy embarazada y Le que... pues, ¿qué hiciste, Iván? ¿Qué hiciste? <ríe> se me hace que estoy embarazada y dice, nada. Pues sí, a lo mejor y sí. Bueno, no, pues quién sabe. Así queda, este, después ya se me hacía muy raro y dije, bueno, vamos voy a hacer una prueba, a ver qué está pasando. <ríe> y me hice una prueba... Y pues salió positivo, y yo dije, no manches, o sea, me sentí, eso es cuando eres adolescente y que quedas embarazada a los sí, sí, sí. 15 años, 20 años, y dije, no puede ser, este, o sea, pues obviamente, no sé, cómo que es la emoción, nervio, lo que sea, sí, o sea, claro. porque pues obviamente no estás preparado para ser, para ser mamá, para ser papá, y... Y ya, este, bueno, pasa el, el tema de que le digo, Iván, este, todo así como que, todo muy rápido. Y ya ahora sí, ya más tranquilos, nos sentamos. Recuerdo bien que íbamos en el carro y me dice, ¿y estás más tranquila? Y yo, sí. Y luego me dice, ¿ves, ¿ves por qué pasan las cosas? Ay, esto me dan ganas de llorar. <risa> y luego me, le digo, sí, o sea, ya entiendo el por qué. O sea, por ¿por qué me fue tan mal? O sea, ¿por qué no, no voy a ir a unos Juegos Olímpicos porque tenía un bebé dentro de mí? O sea... Claro. Este... Yo le digo, o sea... Ahora entiendo que no, no fue... O sea, no fue porque yo estuviera mal. Simplemente era porque... Ven Mateo... Mateo me estaba diciendo, espérate, o sea, no vas a ir a Juegos Olímpicos, o sea, relájate un chorro. Y, va, o sea, vas, me vas a tener a mí. Y... Y pues ni modo, vas a tener que descansar un ratito para que disfrutes, o sea, disfrutes lo que viene. Y pues sí, o sea, me, me enteró, o sea, te, este, llega todo el proceso del embarazo y todo eso, llega la pandemia, este, igual se para paraliza todo, no sí. hay Juegos Olímpicos, no hay competencias, no hay nada. Este, yo encerrada en mi casa porque pues igual embarazadas no podían salir claro. ni nada. Y, este, todo eso, yo lo relaciono como que, wow, o sea, hasta eso, este, pues, el destino, el tiempo, Dios, todo es muy bueno, o sea, que me está dando la oportunidad de que yo tenga mi bebé eh, y que no pierda mucho tiempo, o sea, claro. que... que que sí, o sea, digo, se, eh, los Juegos Olímpicos, pues bueno, ya estaban ya estaban seleccionados. Este, yo ya sabía que no iba a ir como quiera, pero, pero que todo tiene su tiempo y su momento este, y que yo sabía que, que era mi momento, o sea, que era mi momento de disfrutar como mamá y, y que, pues sí, o sea, que simplemente Mateo llegó en el mejor momento. O sea, este, sí, nos cayó de sorpresa. Pero llegó en el, me en el mejor momento y, y la verdad que eso para mí fue, sin duda, ha sido hasta mi medalla de oro. O sea, claro. la este, mejor de tus la medallas. La mejor, sin duda. Y sí, o sea, ha sido un proceso, este mmm, pues, que es una aventura, o sea, es un cambio radical. Pero la verdad que nos encanta vivir todo todo este proceso que estamos llevando con, con nuestro bebé y sí, es adaptarnos, sin duda adaptarnos, claro. este cada uno haciendo sus cosas y pues yo obviamente siguiendo con lo mío, o sea, sí, a lo mejor este, eh, no es, la no es, Tanta la dedicación como antes, porque pues ahora estoy a cargo de un, de un bebito que este es, es un terremoto, pero... Aparte tienes que estar al, al pendiente Iván. Ah, tú dices el bebito tu no, hijo. No, mi ¿no? <risa> hijo. Aquel es no, igual, lo ¿no? No, <risa> <risa> claro que no. Pero, o sea, sí, o sea, es, este, pues tengo que partirme en en muchas claro, Marianas para que claro. para que pues pueda hacer lo que más me gusta o sea, yo sigo en esto eh, sigo amando el tiro con arco eh, mi sueño obviamente es ir a otros Juegos Olímpicos este ganar más medallas para México sí a lo mejor este, no ha sonado mucho mi nombre pero este no quiere decir que, que ya no sigan esto simplemente es que pues estoy dándome mi tiempo pues para, obviamente para regresar más fuerte Mariana estoy muy contento Gracias. de que hayas dicho que sí a la invitación porque también digo sé que andas para arriba y para abajo hablo más con tu marido <risa> este y es un tipo que quiero muchísimo también Ay, gracias este eh, pero me da mucho gusto me da mucho gusto tenerte en el podcast eh, sé que más adelante habrá una nueva oportunidad de platicar de más cosas porque o sea, hay muchas cosas por platicar yo siempre sí, soy de los que está convencido que de los atletas que me ha tocado, tocado conocer a Mariana Viti es difícil este acabarte uh -huh. son muchas cosas, muchas anécdotas. Has ganado muchas cosas. Entonces, ojalá más adelante tengamos la oportunidad de platicar. Te deseo lo mejor, gracias. lo mejor de lo mejor. Este, y sabes, lo sabes bien tú y lo sabes muy bien, Iván, que les quiero mucho y, y cuentan conmigo para lo que sea necesario. Muchísimas ¿Sabes? gracias, no gracias a ti por la invitación. Y bueno, me la pasé muy bien. Yo también estamos muy contentos. Así que, muchísimas, muchísimas gracias, Mariana. Y, y pues bueno invitar a la gente que esté al pendiente porque seguimos con muchos invitados especiales en un podcast más así que oye la red, tus redes sociales ¿dónde te pueden ah bueno eso? me pueden encontrar en, en Instagram como Mavitia1809 uh -huh. en, en Twitter como Marian Avitia uh -huh. y en Facebook este bueno ya no tengo fanpage pero pues ahí me pueden agregar en marianavitia ok sí perfecto sí porque seguramente es uno de los de los conductos donde la gente te puede encontrar sí pero bueno mi Instagram está abierto este a todo a público en general perfecto. este y pues mi Twitter igual perfecto sí muchísimas gracias no gracias más. a ti gracias y gracias a toda la gente que nos acompaña así que estén pendientes porque próximamente tenemos otro invitado muy especial en un podcast más